Youtube, hoy voy a subir un nuevo video Porque no he subido videos hace mucho tiempo No he podido este, grabar porque estuve en la escuela estudiando y, y pues así, yo les quiero presentar a una amiga Ivana Hola chicas de Youtube Yo y ya una mamá, bueno, ella es mi hermana y a otro amigo que se llama Paco. chicos de YouTube. Hoy vamos a hacer un karaoke. Y se va a llamar La Voz Kids. Y vamos a hacer esto. Cada uno va a hacer un disparejo. Y el que caiga a este disparejo va a cantar primero. Y vamos a escoger una canción. Con eso, con eso sí creo que todas las canciones las vamos a elegir de ¿no? Y pues. Y le suscríbanse y este prendan y este aprieten la campanita suscríbanse. de suscríbanse y pongan un comentario y activen la campanita de notificaciones eso ya se lo dije a ver, ahora vamos a hacer el, el disparejo a ver, ustedes opinan, chicos. A ver, ver espérenme. Yo Ya no se puede voltear. Tienes que cortar el video, fuerzas.